Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy básicamente como ustedes ya saben por lo que puse en el título Que aún no lo puse porque no estoy grabando el video Pero vamos a dar unos pequeños consejitos, lo que sería una mini guía por decirlo así De lo que tiene que ver con subir el WN8, con aumentar esa puntuación personal y sacarnos alguna, algunas dudas Obviamente cualquier consulta que tengan para hacérmela, no hay ningún tipo de problema, me la pueden dejar tranquilamente en los comentarios y os estaré respondiendo sus preguntas. Bueno, en principio, a ver, ¿qué es el WN8 para aquellos que son jugadores más nuevos y no tienen idea de qué es el WN8? Bueno, el WN8 es una, una forma de medir, en digamos en ciertos casos... Eh, tu eficiencia en batalla, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te desempeñas en batalla? Esto siempre y cuando te interese, en cierta forma, mejorar, digamos, tu, tu desempeño, ¿no? Porque hay gente que no le interesa mejorar su desempeño, está muy bien, está perfecto, es totalmente respetable y, y totalmente válido, y me parece muy, muy bien, porque se toman el juego como una diversión y está excelente. Pero después están esas personas que, que, no, que no se lo toman como un juego, sino que es una competencia total para ellos también es respetable y me parece muy bien y los felicito y que están muy muy muy pendientes del WN8 y después estamos nosotros yo me meto en ese lugar, en un lugar intermedio podríamos decir en el cual no es ni una diversión ni es una super competencia entonces me sitúo en un lugar eh, digamos como dije recién intermedio ¿no? en el cual, ya te digo, no entro solamente para divertirme y morir todas las partidas con cero de daño y, y bueno, y después me voy riéndome por la vida, pero tampoco es que eh, me voy, digamos, si una partida me voy con un daño que no es el esperado, eh, me, me, o sea, me, me golpeo la cabeza, tampoco, tampoco es así. Pero bueno, ya te digo, yo por eso te digo, me, me, me sitúo en un lugar intermedio en el cual trato de ir mejorando día tras día. Hace poquito que llegué al 50% de victorias, hace no mucho. Como siempre les muestro mi hoja de servicio, para que no me digan... Eh, Orlando, vos te pensás que sos el mejor y sos un corneta. No, no me pienso que soy el mejor, ni mucho menos. Pienso que soy un jugador, como siempre lo digo, promedio, normal. Tengo un 50% de victorias, que lo alcancé hace muy poquito, porque estaba en un 49.90 y pico. 49 Lo fui subiendo con el tiempo, chicos. Y les voy a decir una cosa. El WOT es un juego que requiere experiencia. Bien, en otros juegos tal vez puede que sí, puede que no, no sé... Pero acá necesitas experiencia para ir eh, evolucionando. ¿Te guste o no te guste? No puedes saber la penetración, dónde apuntar, los puntos débiles de 400 tanques. Porque no hay manera de saberlo. Entonces después ya te vas guiando por algunas características generales. Por ejemplo, que puede ser a los alemanes en el planchón de abajo. Eh, los franceses son de papel. Eh, bueno... Los, eh, los ingleses tienen una alta cadencia de disparo, disparan cada tac, tac, tac, tac, tac, cada 5 segundos. Los rusos disparan cada mmm, bastante más tiempo, pero te meten un bombazo, un sambombazo de 500, 600, 800. Bueno, y así hay un montón. Tienen un blindaje troll, la torreta de los rusos es muy dura. Bueno, y así eh, siempre en, en, a los alemanes en el mantelete entra siempre, en los costados del mantelete. Bueno, y así hay eh, cuestiones muy generales de cada de cada rama, de cada línea, que después con el tiempo le vas a ir aprendiendo. Pero imagínate que saber cómo funciona cada uno de estos tanques en líneas generales, por lo menos, es muy difícil. Entonces, yo les recomiendo eso. Paciencia, eh, no te vuelvas loco si, si no puedes mejorar... ...de manera, por lo menos de manera tan rápida como vos quisieras mejorar. Eh, pero lo que sí te digo es que... ...si te interesa ir mejorando... ...podemos ir empezando a hacer un pequeño, unas pequeñas guías... Eh, ...para que vayas, digamos, de a poquito evolucionando en el, en el juego. bien Como les estaba diciendo... ...hasta hace muy poco mi objetivo no era la puntuación, ni el Win 8, ni mucho menos... Ahora sí, de a poquito, me gustaría ir subiéndolo. Creo que tengo las batallas necesarias. Estas no son, obviamente, la cantidad de batallas que tengo. Porque en la cuenta Sheriff tengo otras. En la, el Common Test tengo otras tantas. Y antes tenía otra cuenta más chiquita, pero que también tengo otras tantas. Y así, no sé, debo tener un par más. Tampoco mucho más, te digo, pero un par más seguro. Y, eh, digamos, sentándonos un poquito... Un poquito más en, en, este, de, en esta cuestión de subir la puntuación y el Win 8. Les decía que el Win 8 es una estadística en la cual se mide, digamos, cómo vas eh, evolucionando vos en el juego, cómo vas desempeñándote, ¿no? Más allá de la eficiencia. La eficiencia es otra cosa. Eh, digamos, el Win 8 lo que hace es... Se mide, podríamos decir, en su mayoría por lo que es el daño... Eh, tanto daño real, daño hecho, como el daño asistido Entonces, una buena forma de subir el Win 8 reciente Como me preguntaba el señor eh, Joelito hace un rato Nando, ¿Cómo subo el reciente? Y es por eso que hago este video Bueno, básicamente para subir el reciente A ver, yo la verdad es que les voy a mostrar mi, mis números Bueno chicos, y acá podemos ver eh, básicamente mis números que la verdad es que no me interesa esconderlos, ni mucho menos, la verdad que no me interesa nada. Eh, como les dije, soy un jugador normal. Mi reciente está en 1843 de WN8. La verdad es que estoy jugando últimamente más que nada para divertirme, hinchar un poquito. No, no, no, es, que, no es que me considere un pro ni mucho menos. Los últimos 7 días, WN8 de 3374. La verdad es que no, no. ya te digo, no, no es que sea eh, algo que me, que me vuelva el loco... Ni mucho menos, pero pero bueno, creo que está bueno de a poquito, por lo menos para mí, que me sitúo en un lugar, como les dije antes, más intermedio. Ir eh, mejorando estos números, más que nada, no por, no por nada, pero sí para... Oh, mira, ahí lo agrandejo ya. Eh, más que nada para ir también ir teniendo mejores sensaciones en el juego, digamos, en el sentido de que no... A veces uno se frustra un poco porque no, las cosas no le salen. Y, y bueno, tal vez en ese sentido estaría bueno ir mejorando. Y, y bueno, que las cosas a veces se den como uno pretende también un poquito, ¿no? Aunque sea difícil cambiar las tornas de una batalla. Pero que a veces se puede hacer. <coughs> bueno, entonces la cuestión es cómo vamos mejorando en lo que tiene que ver con el WN8. Cómo vamos mejorando... En lo que tiene que ver con la puntuación personal y demás Bueno chicos, básicamente tiene que ver con los consejos que puedo darles desde mi lugar es el siguiente O son los siguientes Traten de, como les dije hace un tiempo en un video que hice hace mucho Traten de eh, jugar con gente que, que sepa en el sentido que tenga experiencia allá en el WOT eh, Eso les va a ayudar un montón Júntense y, y péguense así como moscas... A gente que les guste enseñar... Que tenga la, el don de enseñar... En muchos clanes hay un montón de gente bien predispuesta... Para poder enseñar y, y decirles cómo angular un tanque... Qué tanques se angulan... Otros tanques no se angulan... Y a veces veo que tenés, por ejemplo... ¿Cuándo fue? noche que estábamos tenías un... No sé si era un defender en base... Tirando desde la base, tirando lejos... Eh, en Carelia, o sea son mapas muy grandes, muy amplios y que no no, un defender no está hecho para eso a veces ves pesados super pesados eh, top tiers en base y eso no sirve, porque vos decís, bueno me quedo en base con un pesado y hago daño, y no porque después te van a hacer pelota en dos segundos porque si te van a lanzar los 8 9 el restante del equipo te van a hacer plan plan plan plan chau y pegaste dos tiros y te vas a ir eh, enojado, básicamente Entonces, un pesado tiene lugar de ser Un lugar donde estar, que es en primera línea No todos los pesados son iguales Claro que no Un 50-100 francés Es un pesado, entre comillas Pero en realidad no, no es un pesado En su uso Porque es un autocargador Porque recarga en 48 segundos Porque es de papel Entonces, cada, cada tanque Tiene un lugar en el mapa Obviamente que vos podés eh, variar eso y podés explotar también, las, las, tenés que explotar las, las cualidades de ese tanque, ¿no? Pero mi recomendación es esa, es, júntense con gente o rodéense de gente que los ayude, ustedes traten de ayudar a otros a su vez que son menos, eh, que son más nuevos en el juego, que, que tienen menos batallas, eh, siempre tienen este canal dispuesto, yo siempre que puedo responder, respondo todas las preguntas que me hacen y las consultas, eh, y, y después también miren replays. Ese, hay una página ese, Lacho what Replays. Hay un montón de cosas que también se pueden ver de ahí, pero tampoco se basen tanto en eso. Porque después de querer hacer eso, me ha pasado a mí. Veía, no sé, una replay de tal tanque, no sé, de un headset. Pone el chan, hacía 15 kills y no sé, 9000, 8000, 7000 de daño. Yo qué sé. Yo iba con mi headser y hacía dos, pegaba dos tiros y me quería morir. O sea. Está bueno para ver dónde se posiciona en el mapa, pero no quieran imitar exactamente eso. Tampoco les voy a decir, sí, sigan mi ejemplo y síganme a mí. Porque, porque ya te digo yo soy un jugador normal, que tengo buenas partidas, malas partidas. Lo que trato siempre, siempre, siempre es de no irme con un cero más grande que una casa. Por lo general no me pasa en mi cuenta personal. Capaz que en la cuenta de, de Sheriff a veces como uno juega más relajado, está más pendiente del, del chat y otras cosas. Pero trata de no irte por lo menos con un cero... Eh, de, siempre trata de, de, de, de buscar los lugares del mapa donde puedas pegar tiros sin que vos recibas daño. No regales tus puntos de vida. Me pasaba mucho, y veo mucho eso, que eh, chicos más nuevos regalan sus puntos de vida como si no pasara nada. Y después te comes un bombazo de una, en Tier 7 de una su 152 y te pego 800... Y vos estabas con un tier 7 que tiene 1000 de vida o 1100 de vida y te quedaste con 300, con lo cual ya tenés que cambiar tu juego. Y después, en el peor de los casos, si te llega a pasar eso, que te comiste un zambombazo hermoso, cambia tu forma de juego, no sigas en primera línea insistiendo con un pesado, porque te vas a comer dos tiros más y al garaje. Entonces, tenés que ir analizando la partida, tenés que ir viendo cómo se va desarrollando, tenés que ir viendo si estás en el lugar indicado, o sea, cuando estás en la mitad de la partida, fíjate mmm, Acá voy a hacer daño, estoy pegando un tiro ¿Cuánto pasaron? Tres minutos y todavía no hice nada Te das media vuelta y te vas a otro lugar del mapa Donde puedas pegar Donde puedas hacer daño eh, Ah, chicos, son algunos de los consejos Que les puedo dar Básicamente eso eh, Tratar de ir viendo Viendo videos de gente que, que Está en el juego hace más tiempo Eh... Eso siempre y cuando, ya les digo, quieran mejorar. Después, ya te digo, si a vos no te interesa mejorar y, y te entras al juego porque tenés, no sé, media hora por día para jugar y entras y te gusta el juego y te jugás tus tres batallitas y te fuiste con cero de daño en las tres y no te importa, está perfecto, está muy bien y te aplaudo, me parece excelente. Cada uno por eso tiene sus números, tiene su hoja de servicio y son todas respetables. Está, está muy bien. Eh, esto va dedicado a la gente promedio, a la gente normal. Lo mismo del otro lado: o sea, si vos sos un super pro y tenés 9000 de puntuación y tenés un WN8 reciente de 2700, te vas a cagar la risa de este video. Bueno, está muy bien, me parece perfecto y te aplaudo. Eh, esto es para gente normal que está en el promedio como yo y que quiere ir mejorando y que desde este lugar, desde este humilde lugar, los puedo ir guiando. Bien, chicos. ¿Qué más les puedo decir? Eso, creo que el hecho también de estar en un clan los puede, los puede guiar, los puede ayudar. Porque a los clanes entra gente con. que por lo general tal vez puede que ya hayan sido oficiales de combate en otro lugar y los pueden llegar a guiar. Eh, acerca de los mapas. No duden nunca en preguntar. No duden en preguntar, no sean tímidos. A la hora de preguntar, che, ¿qué hago con este tanque? ¿Por dónde puedo ir? ¿Qué me conviene hacer? ¿Cómo lo equipo? ¿Qué, ¿Qué habilidades de la, tri la triple le pongo a este? Es un pesado, vale, que le ponga camuflaje no tiene sentido. Yo le he puesto camuflaje cuando arranqué a jugar eh, este juego a los pesados. Le ponía camuflaje para que no me vean. Y después, cuando pasa el tiempo, te vas dando cuenta que no tiene sentido. Porque lo máximo que puedes llegar a aumentar de camuflaje en un super pesado es, no sé, 50 puntos. Y al fin y al cabo te van a ver de todos lados igual. Porque para eso hay es ligeros, porque para eso están los ligeros con rueda que están rotísimos y todo eso. Otra de las cuestiones, no les recomiendo tanto que... Yo sé que se farmea, se farmea es una forma de decir que se hace más WN8 con los ligeros, pero si no tenés tanta experiencia en el juego, no uses ligeros, dedícate a hacer daño con los pesados, con los pesados, eh, trata de empezar de, de, a jugar con ellos. De agarrar uno, dos, tres pesados y agarrarle bien la mano, irte a entrenamiento, a entrenamiento con amigos y decirle, che, a ver, disparame acá, a ver, tirame una, P, tirame una PCR, a ver, me entra acá, no me entra. Entonces vos después cuando estás en el campo de batalla, sabés cuáles son los puntos fuertes, por lo menos, de ese tanque. Entonces pero ¿cómo puede ser que me haya entrado? Bueno, tal vez porque no, tuvi, no tenés la experiencia anterior o porque no probaste el tanque o porque no te fijaste lo suficiente cuáles son esos puntos débiles. Bueno amigos, desde aquí les dejo mis números Así a corazón abierto Esto es lo que soy No, no, no, no chamullo, no miento Es lo que hay, les parecerá bien, excelente Les parecerá mal, excelente eh, Básicamente la idea es Intentar ayudarlos y darles una Mini, mini, mini, mini guía Porque en 15 minutos no, no, no puedes decirle a alguien Si hace esto con el este tanque, hace lo otro O sea, pensá que esto lleva Hay gente jugando desde el 2011 a este juego Capaz que si vos tenés 8 meses o 10 meses o un año en el juego, eh, puede que sea un poquito más complicado enfrentarse a esa, a esa clase de gente. Eh, pero bueno amigos, espero que les haya servido, espero que, espero que les haya gustado. Dejen ese pedazo de like y si quieren una segunda parte. Yo creo que si llegamos a los 100 likes, eh, interpreto que les habrá gustado el video. Dejen en los comentarios cualquier duda que quieran hacerme, no hay ningún tipo de problema chicos. Y si llegamos a los 100 likes, por supuesto, habrá una segunda parte ya tal vez un poquito más extensa Y eh, haciendo hincapié en los puntos débiles de varios tanques Mi idea también es la de traer a gente pro, por decirlo así Con buena puntuación, por lo menos arriba de 8000 de puntuación Y con un WN8 elevado y hacer tipo una mesa ahí de debate eh, Tal vez en vivo para que ustedes puedan sacarse todas sus dudas eh, tengo un amigo que, que, que, es, que juega muy bien y, y tiene un WN8 de 3.000 y pico. Y es un crack, tiene como 11.000 de puntuación. Así que me gustaría traerlo acá al canal. Pero bueno, eh, para que ustedes básicamente puedan evacuar sus dudas, porque hay cuestiones que desde ya que a mí se me escapan, porque yo no soy un pro ni mucho menos. Pero bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Deja ese like si querés una segunda parte con un pro. Te quiero mucho. Muchas gracias por bancarme. Ah, una cosa más, tenés descuentos, eh, fíjate en la página de World of Tanks, que tenés descuentos por este fin de semana en créditos para los tanques. Chicos, fíjense porque hay descuentos, ahí recién me compré eh, un Tier 10 que estaba un poquito más barato, así que aprovechen este fin de semana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.